Amigos de Enteratec, es un gusto poder saludarlos nuevamente ahora desde San Francisco, California, donde estamos atendiendo la RSA Conference 2014, que presenta las tendencias de tecnología en información y seguridad de 2014. Esperemos les gusten nuestros videocast estos cuatro días, donde les llevaremos la información más importante generada en esta importante conferencia de la industria de seguridad en tecnologías de información. Un gusto poder saludarlos y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.